Hola, mi nombre es Raúl de iPhoneDigital.com Te voy a explicar cómo puedes instalar iOS 10 Beta 2 que acaba de salir hace escasas horas No hace falta que tengas cuenta de desarrollador para lo que te voy a explicar en este tutorial Bien, tienes que hacer clic en el enlace que hay en el, la descripción del vídeo nosotros ya lo tenemos copiado y es muy importante que lo abras en Safari. Vale, le damos a pegar, le damos a ir. Y esto lo que vamos a hacer es instalar el perfil de desarrollador. Tenemos que ir aquí a la derecha, que pone la descarga free. Le damos al botón, le volvemos a dar al botón de download y ahora volvemos a irnos a la izquierda. Y tenemos que estar esperando pues, aproximadamente 30 segundos, un poco menos, hasta que aparezca el texto Click Here para descargar. Vale, ya queda poco, 15 segundos. Eh, nosotros ya tenemos instalado el perfil de desarrollador, pero te explicaré un poco qué es lo que tienes que hacer. Vale, ya queda nada. Vale, aparece el botón aquí, en azul. Y nos llevará a eh, nuestro perfil de ajustes en general. Eh, en, tu, eh, en tu caso, si lo tienes instalado, aquí arriba a la derecha, como puedes ver, le das a instalar. Pondrías el código, ¿de acuerdo? Y te pediría reiniciar el dispositivo. Una vez que ya tengas reiniciado el dispositivo, tendrías que irte a ajustes, a ver. Tienes que te ajustes y buscar general, aquí en general, y luego en la segunda opción que pone actualización de software. Como puedes ver ya te pone aquí que es la iOS 10 Developer Beta 2. Eh, te recomiendo que estés conectado a Wi-Fi porque son 524 MB si ya tienes la iOS beta 1 instalada. Si no la tienes instalada, es la primera vez, será 1,7 GB. Antes de actualizar a iOS 10 te recomiendo que te hagas una copia de seguridad en iTunes. Y si te ha gustado el vídeo, deja un like, tu comentario y suscríbete al canal para tener más noticias sobre Apple y iPhone. Hasta la próxima.